las piedras en el color deseado, las perlas, candela, silicona, los pañitos, españolense y tijeras. Empezamos nuestro proyecto. Nos, primeramente nuestro pañito. Y acuérdese que empezamos siempre limpiando la boquillita de la silicona. Aplicamos silicona. A la piedra, así como un taito y regadito y lo colocamos en el centro, tiramos hacia abajo dando presión nuestro cordón, Entonces, primero empezamos con el beige, como les he dicho nunca cortamos, aplico la silicona en el borde de la piedra sin tratar de que se nos unte la piedrita, solamente el bordito, como vamos a hacer esto entonces vamos a dejar unos 3 centímetros de la piedra hacia abajo y colocamos nuestro cordón paradito, no acostado sino parado y no cortamos hasta que no hemos dado todo el contorno de nuestra piedra. Siempre lo tiro hacia abajo, corto. Entonces vamos a hacer el siguiente color, la misma cantidad. Y como todavía está mojadita la tela, entonces no tengo necesidad de aplicar más. Junto acá, corto, volvemos y hacemos otra, la misma cantidad de largo. Como todavía tenemos silicona y se ve mojadita, no tengo necesidad de aplicar más. Entonces aquí nos falta una vueltica, entonces siempre voy haciendo presión. Aquí ya necesitamos aplicarle más silicona. Y miren que yo no corto nuestro cordón hasta que no he hecho eh, el contorno. Nunca cortamos para así no desperdiciar el cordoncito y trabajar solamente lo deseado vuelvo y hago lo mismo y corto para hacer esto como ya lo he repetido muchas veces ¿no? porque estos accesorios consultas, siempre es como lo mismo que nos hace a las formas las piedras que queramos colocar y donde las coloquemos pero si ustedes ven, todo es lo mismo, entonces apliqué silicona, coloco las perlitas lado y lado que me den como la como el mismo espacio, trato de que no se me unten de silicona, abro, entonces hago el primer bordito y como no tengo mucha silicona acá, entonces aplico, hago el siguiente, dándole la formita como de la piedrita vuelvo y hago el siguiente, uno a uno, si ¿sí ven? no es cogerlos todos y pegarlos allí de una no, uno por uno y los voy como ajustando hacia alrededor de la piedra acuérdense que aquí lo organizo cuando le haga el corte o el piquito entonces aquí vuelvo y aplico silicona y empiezo uno a uno a rebordear nuestra piedra, que en este caso es la perla. Eso lo podemos hacer con cristales, con lo que ustedes quieran, ¿no? Pueden utilizar la piedra que quieran. Entonces, mírenme que aquí ya quedó. Entonces presiono como para que seque. Y ahorita organizamos esto. Esto es esta parte, ¿no? Entonces, como ya la tengo allí, voy a dejar que seque un poquitico y vamos a hacer, esos son adicionales y son aparte. Entonces, como nosotros tenemos pedacitos que nos han quedado de otros, cojo la piedra, plico, acuerden, en la piedra y como regadito y posición como puntica. ¿sí? Aplico silicona en el borde y aquí no voy a dejar mucho, entonces dejo una puntica que aquí sí como no vamos a hacer vueltas ni nada, solamente el decorado la piedra, entonces hago eso. corto acá para poderle dar la formita aquí. pues con la misma punta de la tijera me ayudo, pero sin que me acueste, sino paradito. de la forma, lo voy como acomodando. Cuando llego aquí, punto. Entonces para que me dé formita, pues la acomodo. La voy acomodando mire que ahí nos da la forma de la piedrita yo la puedo hacer redonda la puedo hacer ovalada la forma que ustedes quieran le pueden colocar entonces, vuelvo como está mojadito no tengo necesidad de aplicar más yo siempre le hago presión hacia abajo para poder que él quede bien pegadito ¿no? entonces aquí como aquí ya está un poquito seco y con toquecito y listo Aquí ya nos quedó esta forma. Lo mismo voy a hacer con la perlita, que es esta de aquí. Ya teníamos un pedacito de los mismos que ya hemos cortado. No desperdiciar como mucho material. Siempre presión hacia abajo. Y aquí hago dos vuelticas: una vueltica de azul, una vueltica colita pequeñita no necesitamos dejar mucho cordón dejamos bastante cordón 3 2 centímetros 4 centímetros dependiendo la vuelta que le vamos a dar como en este caso cortamos y luego el otro pues mire que no necesito aplicarle más más silicona siempre hago esta posición acá para poder que me dé bien el Bien, la forma y nos queda cerradito. Y aquí ya cortamos. se Mire que esto todo es paso a paso. ¿Ve? Aparte, todo es aparte. Entonces ahora empezamos nuevamente a cortar para ya ir formando nuestro arete. Aquí corto así. Porque acuérdense que aquí abro un poquito, ¿cierto? Él se nos ha pegado, pero no importa. Abrimos y aquí le hacemos el piquecito bien hacia la esquinita. Así que nos quede así bien metido. Para que cuando yo haga el escondido de los cordones, me quede bonita la forma. Y es uno por uno. Es como no han pegado, entonces acostadito. Acostadito. Y como tirando hacia atrás. Entonces, mírenme que si yo hago bien el corte, nos queda bien organizadita esa parte. Entonces, aquí ya vuelvo y corto. es aquí, vuelvo y abro aquí, ¿cierto? Y les voy a cortar este. Vuelvo y hago lo mismo. Voy a bien la formita. Entonces lo volteo. Aplico nuevamente silicona y empiezo. El primero tirándolo bien hacia atrás, dándole curvita y acostadito. Bien, mire, que de una, si yo hago bien el corte, mire que me queda bien. Entonces, ya corto este. Acomodo me quede redondito si quiere voy quemando. Mire que nos ayuda que la silicona derrita un poquito y nos va como esconder. Esta parte ya quedó. Ahora vamos a pegar esto. Pues vuelvo y hago lo mismo. Hago el corte. Pues, aquí se me juntó simplemente cuando la silicona ya seca mire que ella quita si ¿sí? sí, de pronto pues que hay veces son como los que le llama a uno los pelitos, entonces hago esto y lo que hago es colocarlo como en el centro si ¿sí bien entonces aplico la silicona en el centro lo acomodo, lo coloco así para que me quede centradito y bien pegado. Entonces ahora corto este de la misma manera. Mire que todo se hace de lo mismo. Y ya a medida que vamos aprendiendo a manejar todo esto, vamos haciendo nuestros propios diseños dependiendo pues cómo lo queramos trabajar. Vuelvo y aplico acá silicona en el céntrico. Lo volteo para que me quede. Miren cómo va quedando, ¿sí Que todo se hace por partecitas. Esto que yo le pego acá es como para tapar estos espacios que hay veces como que no nos da mucho pues que nos quede bien cerradito. Ustedes le pueden colocar una perlita, una piedrita, o el extras a mí me gusta colocar el extras porque el extras es brillito entonces yo coloco acá y sé que son cuatro cuatro eslaboncitos lo corto este sí lo corto porque como un espacio muy pequeñito entonces muy delicadamente yo le voy a aplicar este, eh, la silicona Acá para que no se me vaya a untar, digamos, el, el cordón mucho. Y lo coloco acá y miren. ¿sí ven? Ahí ya nos quedó. Entonces, ya vamos a hacer la parte de acá, ¿cierto? Vamos a embellecerlo porque pues la parte de atrás tiene que quedar un acabado muy bonito entonces, cortamos siempre tirando hacia abajo si ¿sí ven como presionando entonces buscamos nuestro postecito que va a ir en todo el céntrico entonces donde va el postecito yo aplico Acuérdense que donde va el postecito yo aplico un poquitico más de silicona, ya luego es como untadito, como untadito y más que todo como el borde, ¿no? Más que todo yo trato como de, de untar al borde, no tanto el centro sino el borde. Hacemos presión para el topo. Entonces, mire Entonces, digamos que aquí, miren el acabado. Entonces, luego de que ya lo tenemos así, ahí sí cortamos. Aquí hacemos esto, lo que ya les he dicho, con la puntita de la tijera. Entonces, empiezo a cortar bien al bordito y aquí en estas esquinitas hago bien el pique hacia adentro bien profundo y bien el pique que quede bien profundo para que se vea bien el el marquito corto por eso yo recomiendo mucho la tijera que tenga un y lo voy, acuérdense que cuando ya corto empiezo a dar presión para que quede bien pegadito más que todo aquí presión presión para que él quede mejor pegadito Entonces, con la candela acuérdense que vamos a quitar como todas esas pelucitas que nos queda con la tijera que pues nos dio un acabado mucho mejor y como hay veces nos queda como piqueteadito entonces esto nos ayuda entonces ya cuando ha sacado la silicona esos pelitos que se nos untan simplemente le hacemos así y él quita entonces aquí nos quedó nuestro topo